una subida en el precio del petróleo, eh, hay una reducción en lo que son los volúmenes. ¿Es el tema no preocupa al gobierno por el impacto económico que tiene? A ver, tenemos un espacio muy claro ahí. Eh, el presupuesto está con 45 dólares, como ustedes saben, y en este momento estamos con 53 dólares. Entonces, eh, las negociaciones que ha hecho nuestro ministro de... Hidrocarburos es aumentar el volumen de exportación hacia la Argentina, cuyo precio es mayor al que nos paga el Brasil. Y adicionalmente tenemos ese colchón de 8 dólares que puede eh, compensar posibles disminuciones de volúmenes que se, está, que se estaría dando. Eso hay que mirarlo. Porque por supuesto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ya ha habido negociaciones para aumentar el volumen de exportación a la Argentina. ¿no? están preguntando, ministro, ¿de dónde van a sacar los recursos? A su... ver, yo creo que las alcaldías tienen un doble discurso, ¿no? un doble discurso. Cuando estaban acá los compañeros eh, discapacitados eran los que estaban pidiendo el bono, los que estaban apoyando a las movilizaciones con vituallas, con todo eso, erogando recursos... Del, del, de las alcaldías para colar. Ha ocurrido en Cochabamba, ha ocurrido en La Paz. Primer elemento que hay que aclarar. Segundo elemento, yo creo que se está hablando con un total desconocimiento del tenor de la ley. ¿Ah? Lo ha sucedido, yo veo todo el mundo empieza a declarar sin conocer la ley. Realmente eso es sorprendente negativamente. ¿Qué dice la ley? La ley dice, primero, establece 4% de obligación del porcentaje de empleados para el sector público deben ser discapacitados. Y hay una obligación del 2% para el sector privado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Son más de 67 los discapacitados. Muchos de ellos, de acuerdo al convenio que, y a los acuerdos que han llegado con el gobierno nacional, ya han ido incorporándose al gobierno, a, al, al sector público. Esto se tiene que generalizar a todos los ámbitos del sector público y adicionalmente con esta ley van a incorporarse al sector privado. Entonces, de 67 mil va a haber una absorción de varios de ellos. Nuestro cálculo es que luego de este proceso van a quedar cerca de ocho mil, que no van a poder a acceder a esto. Para esos 8.000 es el bono. ¿ah? Para esos 8.000 es el bono. Vean, vean la falta de calidad en el análisis de los, de los opinadores y de, los, de la gente de los municipios que ha salido a alertar a la gente sin conocer, alertar sin motivo. Son, estamos hablando de 8.000, nuestro cálculo. Y de esos 8.000, aproximadamente nuestro cálculo son cerca de 20, 24 millones de bolivianos en todo el país. En todo el país. Yo escuchaba esta mañana alarmado, la gente de la Alcaldía de La Paz, sin saber la ley, sin conocer las cifras, lanzaba y lanzaba irresponsablemente a la gente números, que ustedes lo difundían. Yo no, ustedes lo han difundido. Entonces ¿Ah? pues vean ustedes que hay que pensar, hay que primero entender qué se está queriendo hacer para luego recién manifestar su opinión. Yo llamo la atención al alcalde, a todos quienes han salido sin conocer la ley, a manifestar y a enterrar la ley sin que conozcan el verdadero tenor y los cálculos correspondientes para que vean. ¿Ven ustedes? ¿Ah? Son 24 millones entre los municipios, entre 300 y tantos municipios, donde evidentemente la mayor parte va a estar localizado en las ciudades capitales de departamento pero no les va a hacer no va a tener el efecto que están tratando de difundir irresponsablemente en los medios de comunicación entonces hay que entender hay que entender lo que hemos estado haciendo hemos estado invirtiendo más de 55 millones de bolivianos desde el Tesoro General en programas que benefician a los discapacitados al margen del bono al margen del bono que ya hemos gastado más, cerca de 100 millones de bolivianos para el bono no tenemos problema, nosotros seguimos gastando en función de que esa gente pueda tener una mejor calidad de vida. Pero eso vamos a seguir gastando nosotros, ¿Ah? vamos a seguir gastando nosotros. Y lo que está diciendo, bueno, en este programa que estamos obligando a que se incorporen a trabajar, porque eso es mejor que un bono, cierto siempre lo hemos dicho, somos consecuentes con lo que hemos venido diciendo. Un empleo, un trabajo es mucho más beneficioso para la gente que simplemente un bono. Eso lo hemos dicho, lo sostenemos ahora. No somos como las alcaldías que tienen doble discurso, no somos como las alcaldías. Mantenemos la coherencia de la política en nuestro gobierno. Ministro, por lo tanto, de por lo tanto, por lo visuales, tanto no, eso es al año, ¿El año? ¿El año? es al año, por favor, general? claro. De los, de, de, de, al año 24 millones a... ¿ah? ¿Qué es eso? No es nada. Pues. Fíjense ustedes, yo les voy a decir cuánto creen que han tenido los municipios en caja y bancos sin gastar al 31 de diciembre del año pasado, 4.827 millones de bolivianos. ¿Cuánto así la ejecución que tienen presupuestaria ellos? No llega ni al 70 en promedio, o sea que no, nos, no se nos hagan ¿no? los angelitos que gastan toda su plata y que no tienen un centavo para los discapacitados. Aquí se le está dando a todos los municipios del país, porque esto es, va, se va a pagar de acuerdo al municipio. Si, un, si hay un discapacitado que va de La Paz a vivirse a Cochabamba, tendrá el municipio que, de Cochabamba que absorber y a liberal de La Paz. Así estamos haciéndolo, así es el proyecto de ley. Entonces, vean ustedes, ¿eh? es otra cosa cuando yo les explico esto, porque claro… Cuando les explica sin conocimiento, sin tener la ley en la mano, sin haber analizado, sin haber hecho números, lo único que se busca es escandalizar a la gente irresponsablemente.